Buenos días, sí. estamos charlando con ellos, con los protagonistas de la radio, eh, si bien en alguna oportunidad y también en una presentación remarcábamos esto de que la radio ha cambiado y que ya sus Total. protagonistas son conocidos, las redes, las redes sociales han colaborado para eso, de todas maneras... Acá es el lugar y ahora es el momento para estar con él, con Daniel Tioqueta. ¿Cómo les va, chicas? Dani, querido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Aplaudimos. deportivo de Raúl mi y Muy bien, muy bien. ¿Desde Uh, mirá las fotos. Sí, sí. mira. Sí. Claro, si te decimos 65 años, ¿usted hace cuánto que está? 32. Hola, el miti-miti. Ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. <risa> el número de gas, así que... ¡No! <risa> Qué bueno, felicito. No, sí, Eso sí, es ahora... admirable lo que, as, lo que sos vos con tu laburo. Sí, o sea, hace, tremendo, mucho, hace mucho. Porque sí. si bien lo o sea, comentaste. nunca diste motivos para que te echaran. Deberían preguntar en el otro pasillo. Eh, ¿Cómo es que se decía en el colegio amonestaciones? Y a veces viste que siempre uno un tirón de orejas, sí. pero parece pero que no bueno, ha sido para tanto. 30, y justo lo decía María al principio también, y lo remarcamos con todos los que van pasando acá con el, con el programa, ¿cómo se han ido adaptando a ¿no? las nuevas tecnologías? a las redes sociales. Bueno, es que es fundamental. Y sí. Sí, no te podés quedar. Todo esto va, va cambiando muchísimo. Y sobre todo la radio. Uh -huh. este, la radio desde hace varios años que va mutando, no sabemos a dónde vamos a llegar, <risa> pero va cambiando, va mutando y tenés que ayornarte, si no. Mira, ahí tenemos, te vemos eh, en, en fotos con tus compañeros. Ajá. Pero podemos ir repasando un poquito Dale. la trayectoria. En los Ay, 90. qué chiquitito, mirá. Oh, mirá. mirá. Uh, mira, ahí estábamos en la calle Echeverría. El... Qué bueno lente. Está, eh, Javier de Amayore. Este, ahí ganamos de Martín Fierro en la Libre, también con Juan Javi, Rodrigo y Mónica Borré. Eso también es Calle Echeverría. Ajá. Claro, otro, Pasaron o, algunos añitos, ¿no? Claro, otro de los que empezó allá, en la Mira, Autódromo General San Martín. Javier, Luis Gil, Dani, Con la Ovación 90. No, no, en en los 90. Angelito Acosta. Sí. En los 90, en Ovación. Sí, en Ovación. A ver, se funda Ovación, lo fundan Cacho y Alfredo, uh -huh. Cacho Cortés Cacho y Alfredo Cortés. Márquez. Y yo arranco, ellos lo hicieron en febrero y yo arranqué marzo, abril, por ahí con ellos. Uh -huh. Y bueno, de ahí arrancamos y al, al mes, no recuerdo cuánto, en hora libre con Javier. Y todavía estamos. Y, o sea, hoy actualmente estás en hora libre. Y en ovación 90. ¿Horarios? De 15 a 18 no en hora libre y de 18 a 19.30 no en 90. Toda una vida ligada al deporte. Siempre. Bueno, pero para pues no en hora libre, yo sí. me voy a mi casa escuchando el programa. Bien. ¿Y el tipo mete, mete en todas. Bocadito. ahí. bocaditos. cualidad y, y, y de pocos piojos, ¿eh? De pocas y pulgas. Bueno, que a esta altura del partido. De pocas escuchamos. pulgas, ¿eh? Claro, a esta altura. No ¿qué lo crees? quieras convencer de algo ah, es... sobre lo cual tiene fuerte convicción, porque. Me gusta. te saca... Y bueno, ahora hay que pelear un poquito y sí, obvio Hay que, porque, hay que generar o sea, debate Sí, si no, no nos podemos divertir mira me gustaría pre me gustaría preguntarte, Dani Dale. Momentos, me imagino, eh, importantes de la historia del deporte de tener un montón Pero, ¿qué recordás del día que te enteraste que Maradona falleció? Como periodista deportivo Vos sabés que me quedé, me quedé no, mal Muy, muy mal Maradona. ¿Cómo hacen para, para, para, para, para, o sea, para hablarle ustedes en la radio? Y es difícil, es difícil Y, y yo que soy medio de emocionarme fácil eh, es complicado Bueno, pero en la televisión en, en las radios de toda Argentina hubo conductores, periodistas sí, que lloraron, digamos Bueno, sí, pero... sí, claro, sí, acá también sí. en todos lados, sí, como vos decís o sea, Maradona es muy, muy fuerte uh -huh. Maradona es muy fuerte y uno por ahí, más allá de que haya hecho notas y cosas, no teníamos los, los de lejos no tenemos una relación cercana pero ¿En qué año le hiciste uno, nota? No me acuerdo, en la radio uh -huh. pero sí, aparte ha venido varias veces acá a Mendoza uh -huh. vino como técnico ¿Lloraste? Este, no, no lloré ¿No lloraste? No, no uh -huh. Y ahora se nos viene sabes que me pegó qué me pegó más? Sí Cuando Maradona dio positivo en Estados el Unidos doping. Ah, mirá Cuando Te decepcionó No, me... me sorprendí mucho Estábamos en la vieja radio en la calle Echeverría Donde las noticias llegaban por cable No como ahora que la tenés rápido en la compu Viste, en el, en el celular uh -huh. Y estaba en la redacción y veo Y decía el doping positivo Y me fui al estudio y entro Y me dice, estaba Javier y me dice ¿Qué te pasa? Estás, estás pálido Blanco, y dice, está descompuesto. No le digo, mirá lo que tengo. Y bueno, dijimos que había dado positivo. Esa selección del mundo. Sí, fue tremendo. Era, fue, era campe... fue el fin del mundial, ¿eh? es que... Y eso que todavía claro. quedaba a jugar. Pero... Es que esa selección era campeona del mundo. Fue tremendo. Y con Maradona. Perdón, con yo no, no, positivo, no recuerdo el momento. Él estaba jugando un mundial y dio. Estados Unidos. Sí, ah, y, bien. y. Pero así como mirá te, como te sacó digo. la ficha de los años, ¿viste? <ríe> Yo no recuerdo. Dice. Así como te Agarraste digo... esa, ¿no? Sí, totalmente. <ríe> Como te digo que, que, que ahí para uno o para muchos de nosotros fue el fin del mundial, eh, también recuerdo con mucha tristeza y hasta, no sé, rechazo la imagen de él gritando el gol en, en cámara. Sí estaba sacado. Estaba sí pero eso tenía más que ver con, con sacarte la, la bronca no no, no era, un, era una cara encajada bueno, cada uno le puede pegar sí, de, sí, sí, de diferentes sí. formas ¿sí? hoy en día estamos hablando del fútbol pero hay un montón de deportes cómo hacen con los deportes locales por ejemplo le dan también difusión sí claro están al día a día viste que a ver obviamente que el fútbol acapara Totalmente, una atención mayoritaria sí. y por lo tanto el 80, 90% del, del programa de fútbol. Uh -huh. este, pero tenemos nuestro especialista en, en automovilismo, que es Franco Vallabriga, sí. y cuando tenemos que hablar de otros deportes, este, acudimos a los especialistas. Le dan ¿no? una manito ahí a difusión. Sí, sí, claro, porque no es cuestión que de. Que necesitan no. un montón sí, sí. Eh, muchos deportistas, difusión, ayuda. qué es obsceno el dinero que maneja el fútbol. Bueno, después lo charlamos. Sí, no, es no, obsceno no, me... el ya, dinero no, que maneja pelear, el fútbol no, y me encanta el fútbol y todo, pero es obsceno, mientras otros no tienen el dinero no, para tot... pagar un pasaje el, sí, el, el fútbol maneja el dinero que genera este es el tema. Que el fútbol sí, es mafia. el que blanquea, ni el que blanquea, ¿no? Bravo, ¿no? ¿Ah, el fútbol es mafia. Y algunas cosas pueden ser. ¿Viste? Sí, dice, el fútbol maneja el dinero que maneja. ¿Vos querés que te conteste de televisión si tenés no, prueba creo, de la no, justicia? No, no, no, somos muy sinceras con pero, nuestro público, nos gusta acá la sinceridad. Pero bueno, hay cosas que nos gustan y cosas que se claro, manejan sí. por afuera, está más que claro. Hay blanqueo de dinero, o sea, ¿no Eso es? Por Ay, si vendimos sí, venimos de Hay de todo para todos. Ahora, el fútbol, el dinero que se maneja, es lo que genera. genera el fútbol es el eh, A vos en empresa... blanco y en negro, por derecha y por izquierda. No, no, no, no. Es una empresa, este, la FIFA es una empresa multimillonaria, maneja más dinero que cualquiera. Y las asociaciones en distintos países también. Entonces, lo... por lo tanto, esos jugadores que generan esa riqueza deben cobrar este, en, en igual proporción. Bueno, se viralizó. Pero hay no? otros chicos pobres que no cobran y, y no la misma difusión y ahí estoy con vos. Una foto de Messi llegando creo que a Estados Unidos, me parece que a Miami con una remera, la remera solamente de 20 mil dólares. Y decís, bueno, es impresionante lo que genera, pero más allá de deportista hay gente que ni siquiera para un pedazo de pan. Está bien, pero es diferente. Primero, eh, dudo que Messi haya ido a comprar la remera. Se es de la muy, Es muy posible que se la traiga. Sí. Este, y, no, y no sepa ni cuánto vale, pero más allá de eso, Messi, por ejemplo, por jugar para el PSG se venden todos los abonos y como antes se vendían todos los abonos de Barcelona. Se fue de Barcelona y se dejaron sí, de sí. vender los abonos. Una máquina de ahora claro, ahora retomamos un poco. Argentina juega un partido amistoso con Messi y gana un millón de dólares más que si no está Messi. Por lo tanto, él genera mucho y tiene que ganar en esa proporción. Escúchame, yo estoy en pareja con un periodista, uh -huh. pero pienso que estar con un periodista deportivo... O sea, no aprendiste nada en todos estos Estar hay. con un periodista deportivo es insoportable. Te ves todos los partidos. Y porque para hablar después de partidos es tenés que... Todos... Sí. <risa> que es verdad. Sí. sí. Estar es ver, es por eso estar hay una, chicas en tu casa. Bueno, hay una... Bueno, mis chicas ven... Tengo una que ve hockey, ah, la, que es la, la más grande. <risa> sí, ella juega al el hockey y la más chiquita está empezando a jugar al Este... De hecho veo mucho hockey también y voy a ver partidos. Ah, han, bueno, logró me, ahí, me, me sumaba. ¿Sos sí. de, lo, de los periodistas que están, me sumo a esto que decía Maricón el partido y con la radio a la vez? ¿Viste que hay algunos que están sí. con la tele y pasó. con la radio? Ayer no, no me tocó trabajar y estaba viendo un partido y estaba escuchando a los chicos, eh, a mis compañeros que estaban, por ejemplo, en la cancha de gimnasia, uh -huh. sí. Yo ah. estaba solo. Claro, que podía estaba hablar. Ah, claro. Pero no, lo, lo que vos decís sí. es verdad. Eh, a, había una foto recién ahí muy, muy bonita que estaba toda la familia de ovación y cuando digo toda la familia no son los periodistas son los que están detrás uh -huh. y que nos bancan porque nosotros es como que trabajamos a contraturno cuando todos tienen el día libre nosotros tenemos que ir a trabajar claro, sábados y domingos, feriados si no tuviésemos una familia que nos apoye, se hace muy difícil y sí, totalmente sí. Dos, dos nenas Dos nenas. y bueno, y la mujer, obviamente las nenas 11 y 13 eh, sí, lo dijiste bien, sí, bien. <risa> <risa> me quedo pensando sí, 11 y 13 Exactamente, sí, son chiquitos. Bueno, ya has logrado generarles ahí el gusto por el deporte. Sí, ¿no? sí, les gusta mucho. Por suerte. Sí, les ha pegado muy fuerte, así que. Y el papá también, baboso, va atrás. Y sí. Permanente. Eh, Dani, ¿cómo es eh, el ida y vuelta con los oyentes? ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, sí, bien. Este, ¿Sí? sí, hasta ahora. <risa> mira, son muchos ¿No años. No es un público chiquito por esto que sea solamente deporte, sino. Bueno, mira, este, a ver, podemos tener nuestras diferencias. Yo creo que eh, está eh, en uno respetar la opinión, del, en este caso, del oyente aunque no coincidamos, uh -huh. y me parece que eso genera también que el oyente respete la opinión este, del periodista, sea el que sea. Uh -huh. Siempre que hay un respeto mutuo está bien, porque en el caso del deporte, sí. y sobre todo del fútbol, es sí. material opinable. No, el fútbol Entonces es... eh, todos podemos opinar y todos podemos tener un poquito de razón. No, no, Escuchame, no. ha, ¿ha sido fácil adaptarse a los cambios que, que han traído las nuevas tecnologías? Ah, el eh, radio yo, ha cambiado muchísimo. Sí, yo voy aprendiendo este, día a día porque soy medio, uh -huh. medio durazno, ¿no? Pero eh, tengo mis compañeros que me ayudan. Entonces, ha sido más Bueno, fácil. es que la gente joven que viene Pero, también sí. a sumar con eso, ¿no? Y quiero no preguntarte antes de terminar la entrevista sí. mundial. Ahora, Qatar Última mundial de Messi y de jugadores muy importantes. Sí, sí. ¿Cómo, la generación... ¿Cómo se preparan ustedes, eh, los deportistas, al saber que capaz que es la última vez que lo van a ver jugar un mundial? Mira, la preparación es disfrutémoslo. Y sí. Eh, a ver, esto no se puede... El argentino siempre dice, van a ganar, es campeón del mundo. Bueno, hay un montón de selecciones que se preparan para lo mismo. Yo creo que la de argentina está muy bien, uh -huh. este, tiene los jugadores, que esto es fundamental en un gran momento para ganar porque reciente la jugaste con la de Estados Unidos la selección del mundial de Estados esa Unidos esa era campeona pero, ya te esa digo era algo, cam... sí, pero te digo algo que ya estaba viendo porque ya estaban jugando ah, claro pero... todavía ni siquiera esta llegado? por lo que has visto pero toca la que... pata de la silla por favor no, no. Me, no lo quemes no lo quemes ah, te no que digo lo voy acá. Con, <risa> de acá toca madera toca sí. madera y contestame cómo ves esta no está muy bien pero bien? este es muy importante llegar a noviembre bien porque es... Ahora, ¿no? en un mes. Claro, estamos en septiembre, pueden sí. pasar un montón de cosas y vuelvo a tocar madera. Este, es fundamental este tiempo, cómo lleguen. Yo veo que la selección argentina muy bien, el grupo muy bien, la relación con los dirigentes y con el cuerpo técnico muy bien, y eso es fundamental. Mira, si lo dice él, eh, nos quedamos todos nos quedamos re tranquilos. tranquilos. Así que esperemos que sí. Y aparte, como vos dijiste, se termina ¿Sí? una generación este, exitosísima, sí. que ser exitoso no significa ganar, ser campeón. No. Se puede ser exitoso sin ser campeón. Qué lindo mensaje, Dani, eh. me encantó. Una cualidad y un defecto de Daniel Fioqueta en, en una palabra. Uy, qué duro, <risa> fuiste tremendo. <risa> vamos, que nos corren, nos corren. Una cualidad... Y un defecto, vamos, así, que este, te eh, Una cualidad, ser solidario. Un defecto. Sí. Eh, medio gruñón, me parece, ¿no? Sí, dale, está buenísimo, sí, sacaste, es buenísimo, gracias, Dani. es buenísimo. Gracias, Dani. No, gracias a de 22 años gracias. en la radio, muy bien puestos, gracias Daniel, Chiqueta, por, por estar con nosotros.